Las nuevas tecnologías han cambiado en los últimos años la forma en la que nos comunicamos, la manera en la que vivimos o el modo en el que trabajamos. Un cambio disruptivo que requiere que todos nos adaptemos. Y para poder adaptar nuestras sociedades y economías a la era digital, la Unión Europea está determinada a crear un espacio digital que sea inclusivo y accesible para todas las personas. El camino para lograrlo lo marca la llamada brújula digital, la hoja de ruta en la que trabaja la comisión para configurar el futuro digital de Europa. Un futuro que se basará en tres pilares. La tecnología al servicio de las personas, para que la digitalización y las herramientas tecnológicas se democraticen y la ciudadanía esté protegida contra las amenazas cibernéticas. Una economía digital justa y competitiva, que estimule el emprendimiento y el dinamismo de la industria, refuerce la responsabilidad de las empresas y garantice la competencia justa en el sector digital. Y una sociedad abierta, democrática y sostenible. Que utilice la tecnología para ayudar a Europa a ser climáticamente neutra. Garantice la protección de datos de la ciudadanía. Utilice los datos en el sector de salud para mejorar la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Y luche contra la desinformación y las fake news. ¿Quieres ayudar a construir ese futuro digital? Acércate a Europe Direct Navarra-Nafarroa y te informaremos sobre las plataformas de debate y consulta que la comisión ha abierto para que toda la ciudadanía europea pueda contribuir con sus propias ideas y conocimientos. Europe Direct Navarra-Nafarroa, tu ventana a Europa.